Bueno, hoy vamos a trabajar sobre la idea del derrotero. El derrotero es un instrumento que vamos, un instrumento central eh, que vamos a implementar en el marco del taller de cartografía social y el cual vamos a ir elaborando en el proceso del dispositivo y en discusión con los compañeros que estén organizando el proceso en territorio, es decir, con el grupo convocante eh, que nos, bueno, tenga intereses para organizar un taller determinado. Es decir, el derrotero está dentro del dispositivo y el, dispos y el derrotero también va a ser parte de ese proceso de construcción colectiva como todo el resto de los instrumentos y etapas de la elaboración del taller. Eh, el derrotero es un instrumento de traducción Eso tenemos que tenerlo en claro Va a ser un, un instrumento que va a traducir el objetivo Ese que nos propusimos Como por ejemplo habíamos dicho en otra oportunidad Mapeo de problemáticas ambientales en una localidad Y eh, entre ese objetivo y el mapa En el medio de esa traducción van a estar operando... ...todas las subjetividades, todos los procesos de debate, de intercambio, de experiencias y productivos de los sujetos que van a intervenir en el taller. El derrotero es además una secuencia de aspectos cartografiables y referenciables. Esto quiere decir que el derrotero va a desarmar ese objetivo, lo va a dividir en una secuencia de aspectos que van a tener una posibilidad de ser referenciados en el mapa. Esto hace que pueda ser diferenciado en colores, en diferentes signos, etc. Eh, lo importante es que también esto tenga un orden escénico, es decir, que nos permita también sistematizar. Para lograr esto, nosotros pensamos siempre en un cuadro que está configurado a partir de etapas. es decir, hay una etapa que habla sobre un problema, puede haber una etapa que le sobre soluciones, puede haber una etapa que hable sobre los conflictos, sobre dibujar determinados aspectos del lugar, etc. No hay una manera de hacerlo. Es decir, no hay un punto tampoco desde donde iniciar. Por eso pensamos y leímos anteriormente el texto Rizoma. La construcción es siempre rizomática. Es decir, el lugar de inicio puede ser cualquier punto del mapa, pero va a estar siempre dado por un objetivo a cumplir. Por eso derrotero, por eso esta idea de la derrota en la navegación, donde nosotros podemos avanzar eh, hacia un punto, que es eh, hacer un mapeo de las problemáticas ambientales, pero en ese, en ese, en ese avanzar podemos encontrar otras cosas, como los conflictos, como relaciones, cuestiones históricas, y ahí entra a jugar toda una deriva en donde el derrotero como instrumento de traducción es central. Por eso, en las primeras etapas no es necesario que hagamos un dibujo del de lugar, como generalmente se piensa, ¿no? Bueno, en la primera etapa se dibuja, por ejemplo, la localidad, no. Eh, si nosotros planteamos eso, debemos argumentar, pensar con, junto con el grupo por qué vamos a dibujar primero el lugar. Quizás eso implique o sea necesario para pensar los límites del lugar, pero ¿qué pasa si este dibujar el lugar nos condiciona o nos preinstala límites? Y si queremos pensar en que los límites, por ejemplo, sean las problemáticas ambientales, es decir las problemáticas ambientales pueden no ser del lugar, pueden no estar allí en ese espacio geográfico físico, sino pueden estar en otro, quizás ese otro espacio es entendido por la población del lugar como local y eso nos abriría la puerta a pensar otras dimensiones, otras escalas. Entonces la traducción de vamos a dibujar, eh, las problemáticas ambientales en tal localidad, eh, esa traducción y ese, eh, esa división en diferentes etapas que vamos a ir haciendo en el derrotero deben ser bien debatidas. Otra cuestión que tenemos que pensar y que es importante para el derrotero es la utilización de palabras que dentro de su significado no lleven a demasiada confusión. Eso sucede mucho en el ambiente académico, donde usamos palabras como, eh, por ejemplo, hegemonía, eh, resiliencia, etc. Que a veces no tienen eh, un significado compartido en otros espacios fuera de la, del académico. El mismo eh, término cartografiar puede implicar también un cierre. Eh, o una inhibición a la hora de trabajar por lo tanto la idea es siempre pensar que la palabra además de implicar un límite y, y de implicar diferentes tipos posibles de significados puede cercenar la participación por eso la palabra debe ser una palabra consensuada con los grupos que van a trabajar y una palabra habilitada por el grupo convocante es decir Dibujamos es una palabra mucho más apta para abordar que cartografiamos. Eh, problemas puede ser una palabra también compartida en su entendimiento. Eh, y así iremos encontrando diferentes tipos de palabras. También tenemos que pensar que tanto nombres propios como, por ejemplo, eh, los sujetos de nombrar barrio, ciudad, etc., Pueden implicar limitaciones Eso debemos pensarlo, debemos tenerlo en cuenta Es decir, cuando decimos vamos a dibujar el barrio Vamos a dibujar, eh, no sé, la ciudad X Ahí estamos hablando de un límite Si nosotros queremos conocer el límite podemos mencionarlo Ahora, si nosotros queremos, como dijimos recién Conocer cuáles son los límites de un problema De una situación, de un fenómeno Podríamos pensar en dibujar tal fenómeno y ahí el límite se hace mucho más grande. Por último, esta cuestión de que el derrotero nos va a eh, ser muy útil a la hora de sistematizar. Sistematizar dos cuestiones. Por un lado, vamos a poder sistematizar el trabajo del grupo. Vamos a poder hacer mucho más cómodo el trabajo. Y por el otro, también... Eh, a la hora de hacer la defensa o el, el, la presentación final de los diferentes grupos que participaron, en, en, eh, si estos son varios, eh, la homogeneidad de colores o tener un acuerdo en ese sentido nos va a facilitar bastante. A la hora de retomar el mapa, tenemos que pensar que días después el mapa casi queda inservible. El mapa es un texto construido entre el cuerpo entre los sujetos, sus discusiones, sus debates, sus textos orales y lo producido cartográficamente en esa instancia más el derrotero y el contexto de producción. El mapa solo como texto, el mapa aislado, fuera de contexto, afuera del tiempo de, de producción, es un elemento inacabado, no tiene casi y pierde muchísimo sentido. Por eso es importante que en el momento, de producir el mapa, también utilicemos otro tipo de, de, de herramientas, tales cual vamos mencionando en algunos textos, en el método cartográfico, como la hoja de bitácora. La hoja de bitácora nos va a permitir acompañar el proceso, es decir, alguien que de los eh, cartógrafos sociales puede ir escribiendo, puede ir tomando nota. Sobre la discusión, las presentaciones, los debates que hay adentro del grupo de producción cartográfica y colaborar también dentro de esa hoja para que la interpretación y la traducción luego del mapa, cual texto intertextual, eh, al resto de los participantes en esa instancia sea mucho más clara.